Este video es patrocinado por EWIN Maravillosas sillas gamer bastante cómodas Y una calidad súper buena a un precio bastante competitivo Si tú quieres comprarte una de estas sillas Aparte de que son buenas, bonitas y baratas Vas a tener 20% de descuento con el código EGIAN Naces aquí En la descripción, en los comentarios, ve por la tuya y Bueno, como ya vieron en el título del video Ya tenemos nuestra Playstation 5 lo primero que hice fue abrirlo fue modificarlo, me gusta hacer mis cosas mías, que yo sepa, las vea y diga, esa es mi cosa, para mostrar un botón, hace poco me dieron una moto chiquita, itálica, baratita esas de 125, chiquita pero lo que pasó es que yo la manejaba y veía que todo el mundo traía ese modelo y ese color, de hecho una vez me pasó que me estacioné en, en algún lugar y dije no sé cuál es mi moto, nunca me he aprendido las matrículas de los vehículos que he tenido, ya está con la boosted board la patineta eléctrica, está modificada Modificada de tal manera que yo la veo y digo esa es mi patineta eléctrica, lo mismo hice con la motocicleta, si ustedes la ven en la calle van a decir esa es la moto de Hian y eso me motivó a modificar el Playstation, lo pinté, sí. Lo pinté y antes de que todos digan ¡Ay, qué horror! Pintaste el Playstation Ya no lo vas por vender o lo que sea Hice una pintura muy especial que se llama Plastidip Que de hecho en cámara se ve bastante bien Pero en persona no me gustó Cómo quedó así que lo vamos a quitar en este, en este video Ha estado ahí en la pared y así se ha llenado De polvo que de por sí La parte que brilla del Playstation se ensucia Nada más con verla pero como sigue En construcción el nuevo Estudio donde vamos a grabar Pues esto es polvo de construcción que también le afecta bastante. Ahorita vamos a abrirlo para ver qué tan polvoso quedó por adentro. Está tan polvoso que me está afectando la voz. Ustedes van a poder ver aquí cuando empezamos a separar ahí está el seguro, es esa cosa blanca que se ve ahí. Ahí pueden ver ustedes cuando lo separan lo suficiente como para poder deslizar toda la tapa hacia arriba y pueden deslizar Hacia arriba, es más, no es hacia arriba Es hacia abajo, <risa> por eso no salía Lo tienen que hacer con cuidado Para que esto blanco no raye Esto negro, ahí salió Súper fácil, este lado Como pueden ver Ya tiene aquí unos cuantos arañazos Y detalles, en cámara se ve Bastante bien el color, pero En persona se ve sucio No se ve bien, y aquí está El Playstation, así de sucio Ha quedado después de Creo ya tengo unos 4 meses 3 meses ahí jugué, Con el Playstation ahí poquito Para la cantidad de polvo que He tenido aquí en mi casa Voy a hacer una prueba rápida Vamos a echarle aire comprimido al ventilador Para ver Qué tanto polvo arroja Nada Ahí sí sacó un poquito Acá también sacó un poquito Pero Nada grave También tengo una gata Y no se le ven Pelitos de gato en ningún lado y un trapito y ahí está como nuevo, la parte reflectiva del Playstation está súper sucia, de hecho aquí tiene dos rayones, ahí está uno y por ahí está el otro, no sé de dónde se le hicieron, básicamente lo saqué de la caja, lo pinté que fue quitarle estas cosas jamás manipulé mucho la parte negra y pues como ven ya está rayado. Y rayado de que no se va a quitar. A menos que pulamos o algo. Yo creo que lo que voy a hacer es comprarle un sticker o algo que cubra esta parte para que se vea bastante bien. Y como les digo, ya no me gustó este color. La ventaja es que usamos PlastiDip. Ya le quitamos el PlastiDip. A las coberturas del PlayStation Me tardé unos 20 minutitos Porque sí estaba bastante pegado Pero era nada más como vieron en el video Jalar la pintura Ahora vamos a volverlo a poner Ahora como muchos habrán visto Y otros no habrán visto Esta es mi computadora gamer Que por cierto sigue en proceso el video Ya lleva más de un año en proceso el video Pero algún día lo sacaré y lo verán Y que verán todo lo que quiero hacer Con esa computadora Vale la pena tener una consola de nueva generación teniendo una pc gamer o siendo un gamer de pc y de hecho muchos me preguntaron por qué te compras un playstation si tienes el monstruo este que por cierto es más o menos en capacidad un poquitito más poderoso que un playstation 5 puede jugar los mismos juegos que el playstation que por cierto playstation está sacando muchos de sus exclusivos para pc así que podremos hacer una comparación y por ejemplo aquí tenemos el final fantasy 15 esta es la versión de PC Obviamente la edición de Windows eh, Nos vamos a preferencias Lo tengo en gráficos al máximo También vamos a, a probar cuánto se tarda en cargar el, la versión que tengo en PC Hay que recalcar que mi PC también tiene un SSD bastante rápido Vamos a probar la calidad de gráficos Y cuánto se tarda en cargar el juego Aquí cuando empiece a, a, a cargar el juego Le voy a dar iniciar Creo que cuando le dé clic ahí ya va a empezar a cargar, así que voy a darle clic al control y le voy a dar iniciar aquí al mismo tiempo. Ahí está. Recuerden que la computadora también tiene un montón de procesos corriendo y tiene mejores gráficos que el PlayStation 5. Ahí ya cargó, fueron 28 segundos más o menos. Ahí ya lo vamos a detener en 28 segundos. Se me olvidó de tenerlo y nos vamos a pasar al PlayStation 5 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a reiniciar el contador aquí. Vamos a iniciar aquí. Si queremos estándar, no lo no queremos ver. Y otra vez, cuando le dé clic en el control, le voy a dar aquí iniciar el conteo y vamos a ver cuánto se tarda. El poderosísimo PlayStation. El PlayStation está dedicado nada más al juego. El almacenamiento, el SSD que tiene, lo tiene a un lado del procesador para que sea muchísimo más rápido. Aquí se tardó 8 segundos menos el PlayStation que la computadora. Y ahora vamos a probar la calidad de gráficos. Digo, aquí yo con mis ojitos estoy viendo una diferencia en el pelo bastante interesante. Eh, vamos a avanzarle a donde, a donde puedo moverle al juego. Y después vemos eh, comparación porque aquí pues, se ve muy raro, todo está oscuro, medio raro. Así que vamos a adelantar esta parte. Ahí está el PlayStation 5. Yo digo, porque yo ya he jugado la versión de PC, que se ve muy extraño el mundo. Como que con baja, baja resolución, las texturas. Y yo siento, no sé si ustedes lo puedan ver en la pantalla, digo en el video que está mucho más lleno de vegetación, la versión de PC, como que se ve bastante bien. Ahí es PlayStation 5, nos vamos a PC, se ve mejor en la PC, si sí, no, está más lleno de vegetación la, la PC. la versión de playstation 5 que se yo la siento más acartonada si sí, hay mucho menos plantitas y por ejemplo aquí ya nos podemos mover ya podemos ir a explorar un poquito el mundo veamos cómo se ve esta escena en, el, en la pc y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el playstation 5 creo que es bastante Obvia la diferencia en gráficas Pero por ejemplo una diferencia importante Es que escuchen el ruido que está haciendo la PC Parece un avión con todos los ventiladores Y el Playstation a lo mejor se nos mete un poquito el ruido de, de la computadora Es más voy a apagar la PC para que escuchen bien el sonido del Playstation Ahí está apagada la PC para vamos a el PlayStation que tanto nos hace. Exacto, no está haciendo ni un ruidito. En cuanto a calidad gráfica, el PlayStation 5 no alcanza, eh, para los que tienen PC, no alcanzaría una versión ultra de las gráficas en 4K a 60 cuadros por segundo. Si los alcanza, si sí le baja un poquito la calidad a las gráficas. De hecho, muchos juegos tienen el... Eh, para que selecciones cómo quieres que se ejecute el juego. Por lo general son dos o tres. Está el modo de gráficos, que es los, los mejores gráficos que se pueda, pero los, eh, la velocidad de cuadros se queda como en 30 cuadros por segundo. Eh, también está el modo performance, que por lo general o muchas veces es eh, 1080p. A escalado a 4k y a 60 cuadros por segundo o, o a veces hasta un poquito más y hay un modo balanceado que es eh, en 4k 60 cuadros por segundo pero las gráficas no están maximizadas o sea no se ven tan increíbles yo en la computadora puedo jugar eh, las gráficas al máximo en 4K a 60 cuadros por segundo Mi pantalla 4K es a 60 cuadros por segundo Pero si yo tuviera una pantalla 4K a 120 Sin problemas puedo eh, reproducir esos juegos a 120 cuadros por segundo Mucho tecnicismo pero regresamos a la pregunta ¿Por qué me compré un Playstation? Si ¿Sí puedo correr los juegos hasta mejor en mi computadora Por lo menos ahorita hay juegos que no puedo jugar en mi computadora Que son exclusivos del playstation 5 o de playstation porque ya también hay muchos juegos de playstation 4 que pues, no puedo jugar en mi computador la verdad por ejemplo en este momento estos son los juegos que tengo un es un exclusivo de playstation no lo puedes jugar en ningún otro lado que no sea en un playstation el ghost of toshima también es un exclusivo de playstation de hecho es de playstation studios que a lo mejor como está ahorita la cosa, puede que después lo saquen para PC. Este es otro exclusivo de PlayStation, de Last of Us. La respuesta corta por qué me compré un PlayStation 5 es por los juegos. A mí no me gustan las plataformas, a mí no me gusta la PC, a mí no me gusta el PlayStation. A mí lo que me gustan son los videojuegos. Entonces, si yo no puedo jugar un videojuego en una plataforma, yo lo que hago es eh, comprarme la plataforma y jugar los videojuegos ahí. Eh, cuando yo ya jugué todos los eh, exclusivos de una consola y siento que ya no van a salir más juegos buenos para esa consola la vendo y pues ya recupero mi inversión y yo ya jugué mis juegos ahora eso no lo hago con la PC porque la PC pues sirve para muchas cosas más no nada más juego aquí también es mi fuente de trabajo, ahí es donde edito, ahí es donde trabajo. Entonces, la computadora tiene un lugar seguro en mi casa, siempre voy a tener una computadora gamer, no como las consolas. Cuando me dejan de servir, cuando ya no siento que me aporta nada, las vendo. Ventajas que tiene eh, el PlayStation y verdaderas ventajas que tiene el PlayStation contra una computadora gamer. Yo lo que he encontrado es que no puedo jugar mis juegos con un sonido envolvente. ¿Por qué? Eh, aunque tiene, la computadora tiene una salida óptica para conectar un sonido muy, muy bueno con 7.1 canales, rangos dinámicos de audio, lo que sea, sin comprimir, con comprimir no lo puedo utilizar. Ni la salida óptica, ni la salida por HDMI. No puedo jugar mis juegos en mi sistema de audio de super alta calidad por una pequeña y simple razón que es porque las compañías que fabrican los componentes no pagan no pagan las licencias de los que desarrollen estos tipos de audio envolventes de 7.1 canales, random dinámicos, todo eso. Aunque tienen la capacidad y en la caja te dicen somos capaces de reproducir 5.1 canales, 7.2 canales, los canales que sean, los formatos que sean son capaces, son muy, capa muy capaces los componentes, no lo hacen porque no tienen pagadas las licencias. Hasta el momento yo no he encontrado una sola computadora que lo haga. Tal vez ahí hay alguna componente, alguna marca, algún modelo eh, medio premium que sí tenga pagadas las licencias y si puedas eh, sacar tu audio real en 7.1 canales y todo lo, todo eso a tu sistema de audio pero yo no he visto he preguntado en foros y hay gente que me ha dicho, estás muy tonto, claro que mi sistema saca 7.1 canales y el audio es dinámico y no sé qué, y ya que les pido las pruebas a ver, mándame las pruebas, mándame una captura de pantalla de tu, tu salida de audio, se van a su aparato el que recibe el audio y, y su aparato dice 7.1 canales, obviamente porque está convirtiendo la señal que le está mandando la computadora a 7.1 canales, pero la computadora no está sacando los, el audio a 7.1 canales, ¿cuál es la diferencia? que no vas a tener un sonido envolvente real verdadero, no vas a, si tienes tú tus siete bocinas o bueno, tus cinco bocinas y tus bajos no vas a escuchar cuando alguien se acerque no lo vas a escuchar por atrás de ti no, no va a sonar la bocina que está atrás eh, es como un estéreo adaptado a todas las bocinas en cambio el Playstation si sí lo hace porque ellos sí pagaron sus licencias y aquí los podemos ver si ustedes se fijan aquí tiene los logos de las empresas que desarrollaron esta tecnología de super audio entonces el Playstation si sí saca su, su, su salida de audio como debe y el aparato lo reconoce. La recepción del audio en el aparato te dice. Es Dolby Digital. Y son 7 o 5 tantos canales. En la computadora he investigado un montón. He buscado drivers modificados. He buscado en la tienda de Microsoft Store. Hay un, como unos drivers especiales. Con, por los que tienes que pagar. Que de hecho te dan una prueba gratis. Y ni así he podido sacar el audio de mis juegos. A 7.1 canales de repente. Con el VLC. Que es un programa para reproducir videos en la computadora eh, algunas películas sí te sacan el audio pero los videojuegos no lo hacen también otra ventaja real que tiene el playstation es que vean este monstruo Pesa como mucho, mucho peso. No es muy transportable. Este PlayStation te cabe en una mochila. Un poquito grande esa mochila. Pero te cabe en una mochila si tú quieres. Y te lo llevas a donde quieras. O lo puedes poner en tu pared sin ningún problema. Lo cual no es el caso de una computadora. Es, es muy complicado poner una computadora en una pared. Y aparte esta cosa me costó como mil pesos. Que son, son como mil dólares. Eso es lo que me costó. Y pues la consola de PlayStation me costó 13 mil, 14 mil pesos. Que creo son 400, 500 dólares. Nada que ver el precio. Muchos saben, muchos no saben. PlayStation no gana ni un peso. De hecho, hasta pierde dinero con la venta de cada consola. Porque si PlayStation o, o hasta Xbox vendiera la consola. A lo que cuesta, nadie la compraría. Sería un producto tan, tan inalcanzable que no, no muchos lo tendrían. Ellos ganan dinero con la venta de los videojuegos, la venta de los servicios como PlayStation Plus, el, el de Xbox, no me acuerdo cómo se llama. De eso sacan dinero. De, de hecho, por eso Xbox trató de, de bloquear la compra de videojuegos de segunda mano. Si, por ejemplo, yo estos videojuegos se los vendo a alguien más, PlayStation está perdiendo dinero por no vender esos videojuegos ellos. Obviamente la gente se súper enojó y por eso se echaron para atrás de esa decisión. Por mucho tiempo los videojuegos eran mucho más baratos en PC que en las consolas por lo mismo. En la computadora no tenían que solventar que perdían dinero al vender el, el hardware. Ahora, es bueno comprarse una... Consola de nueva generación eh, Depende de tu caso Si no tienes computadora Obviamente sí es, Va a estar mucho más barato Que te compres un Playstation Que una computadora gamer eh, Ahorita mismo Que no tiene ni un año La consola en el mercado Hay muy pocos juegos eh, exclusivos eh, Por ejemplo este Que eh, básicamente no es un juego nuevo Es como una expansión del juego viejo eh, Yo te recomiendo que te esperes tantito Espérate un año, un año y medio en lo que salen juegos. Y cuando te la compres vas a tener eh, la ventaja de que ya va a estar en las tiendas. No va a estar difícil de conseguirlo. Y todos los juegos exclusivos eh, o los buenos juegos de PlayStation van a estar un poquito más baratos de cuando salieron a la venta. Entonces vas a poder comprar tu consola y un paquetito de juegos bastante bueno por un poquito menos de precio. No voy a hacer video de Xbox porque Xbox... Va a sacar todos los juegos, todos sus exclusivos en la PC. Así que no tiene ningún caso que yo me compre un Xbox. Mi computadora va a tener más capacidad y va a ser más bueno que un Xbox de la serie que sea. Ah, y aparte del controlcito, eh, sí se siente mucho mejor que se adapten los gatillos. Eh, esa es una función muy, muy padre. Cuando corres un carro, cuando chocas, cuando despegas en un cohete se siente como está. La, cómo vibra cómo se resiste a que lo apachurres Eso está muy bueno El control de Playstation es el mejor de las nuevas consolas Y bueno ese fue el video de hoy Ojalá les haya gustado Vayan a checar la página de Ewing Las sillas gamer Me apoyan mucho también si usan su código O entran al link que está aquí abajo en la descripción Síganme por donde sea Si me ven a la calle también me siguen Yo soy Ejien Nos vemos en el próximo video